Un loco está pescando y pasa otro loco y se pone a su lado y al rato uno mira al otor y le pregunta qué hace y si él responde esperando que el sol seque el río tonto llega un doctor al manicomio para hacer una revisión y hay un loco en la habitación imitando a una moto. Brun el doctor le dice al enfermero del manicomio, por favor, dígale que se calle. ¿Por qué? ¿Le molesta el ruido que hace? No, me molesta el humo. Pancracio le dice a su amigo me fui de pesca y que atrapaste le pregunta el hambre se pone pensativo y dice un tabardillo va un loco por la calle caminando muy a prisa, y se encuentra con otro loco y este le pregunta, ¿para dónde vas? No lo sé, pero apúrate porque vamos a llegar tarde.